bienvenidos ahora vamos a realizar el algoritmo el mayor de los números entonces vamos a realizar primero nuestro análisis para ello vamos a abrir un blog de notas y vamos a análisis entonces vamos a tener nuestro problema de los números vamos a tener nuestras variables entrada nuestras variables salida y nuestro proceso Entonces en nuestras variables de entrada, vamos a analizar, entonces como tenemos, dice, mayor de dos números, entonces vemos que necesitamos dos números, ¿verdad? Vamos a escribir n1 y n2. Y nuestras variables de salida, vamos a definirla como n mayor. Y ya tenemos. Bueno, ahora vamos al proceso. ¿Cómo sabemos que un número es mayor? Simple. Vemos que si n1 es mayor, entonces... Perdón, si n1 es mayor a n2, entonces... N1 es el mayor. Es mayor mayor, ¿verdad? En caso contrario, sería el mayor n2. Vamos a ver, n2 es mayor a n1, entonces n2 es mayor. Listo, entonces, tenemos nuestro proceso y ya procederemos a realizar el, el algoritmo en pcmi entonces minimizamos esta entrada blog de notas y vamos a abrir nuestro PCN. ¿Ya? entonces vamos a cambiar el nuestro y vamos a poner num mayor. ya lo tenemos aquí entonces, lo primero que vamos a hacer es a declarar nuestras variables. Entonces, nuestras variables en las declaramos así. Escribimos la palabra definir. Ya nos sale como predefinir. Vamos a enter, definir. Y escribimos nuestras variables. Vamos a decirla, Vamos a decir que vamos a trabajar con variables enteras. Entonces vamos a escribir. Definir en una. N2 N mayor Mayor Como Enter ¿verdad? Ya está Ahora vamos A utilizar el comando Escribir Como vemos En la opción de la derecha, vemos todos los comandos básicos que podemos utilizar ¿no? entonces vemos el comando escribir, para presentar texto el comando leer, para poder leer algún dato, ya sea entero, carácter u otro dato vamos a tener el comando de asignar, para igual para realizar un proceso, para asignar algún valor, el comando si sí, entonces, que nos funciona como una condición, if o si sí. El comando según, que igual también nos va a, a funcionar como una condición sí. O tal, tal caso de un switch. O un case. Según el lenguaje que estuviéramos programando. Este es el mientras, que también lo, se lo conoce como el while. El repetir. Do while. El para. Se lo conoce también como el for y un subproceso que también puede ser otra función igual o diferente a esta. Que pueda realizar otro proceso que nos pueda ayudar en nuestro programa principal. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos nuestra, definidas nuestras variables, vamos a es, utilizar el comando escribir y vamos a darle un título a nuestro programa y le vamos a poner um, número mayor número mayor o mayor de dos números ponale bueno, mayor de dos números mayor de dos números ya. ahora vamos a leer nuestros dos números Pero vamos a poner un mensaje que diga ingresar un número uno N2 ya. ahora vamos a utilizar el comando leer para leerlo, leer los dos números vamos a leer n1 y aquí también vamos a leer n2 n2 listo entonces ya tenemos nuestros dos números ingresados como lo probamos para ver si estamos bien en este momento, vamos a ejecutar. Nos sale esta pantalla que es parecida a, un, a la del DOS, que, vamos a, que la podemos ver ejecutando al RCMD y podemos a ver una pantalla igual a esto. Vamos a ver qué dice ejecución iniciada, mayor de los números, como el tema que el, el, el título que le pusimos, ingrese n1, vamos a ingresar 23, enter, ingrese n2, 12, ejecución finalizada, estamos ok hasta el momento. Ahora vamos a, a ver si el número es mayor. ¿Cómo vamos a ver si el número es mayor? Entonces vamos a utilizar la función si, sí, entonces, o el comando si, sí, entonces. Solo lo seleccionamos y nos va a aparecer esta. Estoy ya, ya listo para escribir nuestros, nuestra expresión. Entonces vamos a escribir nuestra expresión. Y decimos que si n1 es mayor a n2, entonces vamos a que N mayor, mejor lo vamos a usar con el comando de asignar para irnos familiarizando, vamos a, aquí no es, es dentro, siempre es dentro, vamos a ver N mayor, expresión, debe ser a ah, N1, ¿verdad? Y si no, por, caso con, por el caso contrario, vamos a asignar y vamos a decir que n mayor es igual a n2. Y ya tenemos nuestro oh, condición. Ahora lo que tenemos que hacer es ya solo imprimir nuestra variable n mayor. Entonces igual como le imprimimos con el comando igual escribir, escribimos aquí el mayor es dos puntos y nuestra coma, y nuestra variable, n mayor. Y ya tenemos nuestro algoritmo. Ahora lo ejecutamos para ver si estamos correctamente, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo. Y nos pide, y nos pide dice, mayor a dos números, ingrese N1 al 2, entonces ingresamos 56, ingresamos N2, dice, 23, el mayor es 56.